Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo otro videojuego latinoamericano muy bonito, se ve hermoso y este juego se llama Proto eh, haciendo referencia a estos perritos que se llaman Corgis y bueno, este videojuego es desarrollado por Kimono Games una empresa desarrolladora ubicada en Santiago de Chile pues, por supuesto, en Chile dice prepárate para ladrarles a todos juega como Bullets, un cachorro de clase C, Corgi de combate cósmico, cuya misión es salvar a su ama, una brillante científica secuestrada por una raza alienígena que pretende dominar la galaxia, o sea perros y extraterrestres, mejor dicho esto va a estar bueno o sea, aquí tenemos a el menú de protocorgi y bueno, lo voy a jugar con el joystick, a ver cómo nos va, vamos a ver si nos va bien bueno, ya antes de entrar, veamos aquí los créditos para confirmar que Kemono Games son los desarrolladores de Protocorgi. A ver, a ver, a ver, créditos. Kemono Games Team, ahí están. Todo el, el equipo desarrollador. Así que ahora sí vamos a darle jugar. Vamos a ver de qué se trata este jueguito. La musiquita sí ya me conquistó. Iniciando entrenamiento de habilidades de cachorro. Inicializando C.O.R.G.I. A ver, cachorro. Bueno, dice que con las flechas me muevo. Ok. Mueve arriba, mueve a la derecha. Mueve abajo, mueve a la izquierda. Ok. Mantén pulsado para más lento. Objetivo. Okay, muévete más lento manteniendo pulsado. Ok. Ah, ok, ok, ok, ok. Con X, pulso para ladrar. <risa> Los ladridos disparan. Pulsa X para. Ah, con, e con eso le disparo a los enemigos. Lo chévere es que los disparos son las letras del. de wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Ok, dice mantén pulso de X para disparar. No entiendo, o sea. Ah, con X disparo normal. Ok, pero entonces, ¿cuál es más efectivo? Finalizando el entrenamiento. ¡Ah, ya! Eso es. Ah, qué chévere, me muestra los controles. Ah, ya, ok. A ver, es como los jueguitos estos de naves. Pero con la diferencia... De que aquí... Hay un... ¡Ay! Entiendo, las, estas capsulitas que agarro... Me dan poderes, me dan habilidades. Es como, como estos juegos de naves. Pero, oiga. Esto es a lo que me refiero con innovación. Con... O sea, está muy chévere porque realmente... Yo a este tipo de juegos no, no me gustan realmente Se los voy diciendo No me gustan Ay, a mi perrito le pegaron No, no, no Este tipo de juegos No me gustan mucho Soy poco fan de los juegos de disparos así de este estilo Uy, qué chévere disparo También puedo pegarle a las plantas o qué Wow. ¡Ay, las plantas sí disparan! Ah no, es que hay algo, cosas dentro de las plantas que disparan. Ya me las pillé, ya me las pillé, sí, sí. Ah, con Y hago un ataque especial. ¡Wow! Con él destruyo, mejor dicho, todo. ¿Cómo sé cuál es la barra del enemigo? Es la de arriba, ¿cierto? Bueno, como les decía, por ejemplo, a mí me parece maravilloso esto porque estos juegos son muy populares, pero yo no soy fan de estos juegos realmente, no soy muy fan. Ah, bueno, primera vida que me hacen gastar. What, what, what ¿Cómo que? ¿Segunda vida ya? ¿Qué es esto? Ah, tengo que estar. ¡Ay! No podía. Ah, es que esos bordes no los puedo tocar. Ok, démosle continuar. ¡Ay, ay! Cuidado, lentico. Ay, no, es que no puedo tocar ningún borde, básicamente, en resumen. No, pero esperen, ahí sí hay un bookboard que me hace aparecer. La cuestión es que estos jueguitos son muy populares entre mucha gente que le gusta como. Bueno. Poner al límite sus reflejos, ¿no? Pero en mi caso. Yo no soy tan fan. Especialmente porque casi siempre replican el mismo estilo, que es, que es por ejemplo, disparar... ¡Ay, no! ¡No, esperen! ¿Aquí cómo hago? ¡Ay, es que no puedo tocar los bordes! ¡Pobrecito, eso no hay el...! Decía que por lo general siempre se replican. Se replica esto de usar una nave. ¡Uy, miren estos puntajes! ¡Ay, miren, desbloqueé estas cosas! A ver... ¡Ay, protocol G maker! O sea, puedo crear mis propios mapas, habla entrenamiento... A ver, Protocolo, protocol... G ¡Ay, miren y puedo jugar en línea! ¿Será que hay alguien en línea? A ver, vamos a ver si hay alguien en línea. ¡Ah, no! Son niveles que otros han creado, ¿sí? Otras personas. ¡Wow! La gente sí que creaba mapas. Pero bueno, volviendo al tema, les decía que... Que básicamente este tipo de juegos son... No, en mi caso no son muy populares, no, no me gustan mucho. Pero esto. Y por el hecho de que siempre son navecitas. Casi nunca intentan variar los estilos. Y en este caso me parece muy bonito porque usan un perro. Para darle. Darle sentido un poco a la historia. Y darle también un toque diferente. Por ejemplo las balas son las letras de wow wow wow wow wow. Que me parecen maravillosas. Pues, o sea, me parece innovador. También los, él la tiene, bueno, igual que las mecánicas de muchos de estos juegos, él pues obviamente obtiene un puntaje, obtiene aparte eh, técnicas especiales cuando agarra ciertos ítems que hay por ahí. Y hay algunos más que le dan puntaje, hay otros que, bueno, no sé si le curarán vida porque él al parecer no tiene vida, o sea, si lo tocan, pierde. Es lo que yo tengo entendido. Ahí por ejemplo lancé misiles, no entiendo todavía el sentido de las zanahorias ni de las frutas, no entiendo cuál sea el sentido, pero en algún momento lo sabremos. Sin embargo, pues es muy interesante la forma en que, por ejemplo, tiene las habilidades, las combina y que aparte tiene como una habilidad especial cuando ya ha acumulado cuatro, llamámoslo así, niveles de nave. Aparte, no sé aún cuál sea la intención, pero el que muestre el que os controles mientras yo primo los botones me parece divertido. No sé si sirve para... Ah, ya, pasé la dificultad de ese, de ese nivel. Oh, qué chévere, miren. Ah, era un nivel sencillito. Pero cada nivel también tiene... cada uno de esos niveles... Opción de continuaciones máximas aumentadas, personalización de ladrillo. Oiga, ¿por qué es bloqueo cada vez nuevas cosas? Y eso que es la demo, ¿no? Vamos a jugar otro, otro mapa. Jugar en línea. A ver. Este fue el que jugamos ahorita, vamos a jugar este. A ver. Por ejemplo, esto de que se desbloqueen cosas, de que tenga habilidades, de que tenga modos creados, creativos, modos creativos, me parece también bonito. Esto me atrae el diseño de niveles, el diseño del personaje que me parece muy bonito. Me gusta, me gusta. Aparte, miren, escuchen la música, por ejemplo, acá hay una zona una canción como japonesa. Interesante, se nota que tienen el, los desarrolladores del juego deben tener alguna influencia o algún gusto por lo otaku. Así que, ge, ge, genial. En todo sentido, este jueguito está muy atractivo. Incluso no solo para, para el público latinoamericano, sino para gran parte de, de la gente que le gusta esto así estilo kawaii. O sea, se abre la puerta... Para un. Ay, me estrellé contra la pared. Para la gente que le gusta este juego, estos juegos con estilo así, o sea, más allá del speedrun, de los puntajes y eso, el estilo de juego, lo que ofrece gráficamente, que es un perrito en pixelar, pero con muchos detalles, cuidados. A ver, ¿de qué queda aquí? ¡De segundas! ¡Uy! Le gané a Yuki. ¡Aprende, Yuki! Vamos a jugar otro mapa de estos creados en línea. Ah, no, le di jugar a la historia principal. Bueno, de pronto, de pronto podemos superarla. Bueno, vamos a saltarnos la, el entrenamiento porque ya sabemos cómo funciona. Y vamos a ver si esta vez superamos nuestro puntaje. El guau wow está conformado por la G, la U, la A, la, otra vez la U y el signo de, de admiración. No me había fijado. Eh, jeje, y... Ay, no le puedo disparar a. ¡Ay! Dios mío. Hay que conocer un poco más las habilidades que él tiene para saber en qué momento usarlas y con quién usarlas. Uy, tan chévere. Esta me gusta. Uy, qué chévere. Tiene. Como armas tele. ¡Uy! ¡Qué genial el daño que ¡Ay, hijo de madre! ¿Y él le puede ganar vidas o no hay posibilidad de que gane vidas? ¡Ay, ay! ¡Que me tocan! Las plantas aquí sí no les hace todavía daño Pero ya sabemos que no podemos tocar Pero miren, no, a esta sí le hace daño Esta sí le hace daño ¡Uy! Pero es que... Ah, claro, o le puede hacer daño a las plantas O a los animalitos que hay ahí Pero no a todo Ahí toca mirar a ver qué, qué, qué hace más daño, ¿no? Pero lo bueno es que me muestra la vida de algunos personajes que hay ahí. ¡Uy! Dios mío. Aquí sí me toca ir lento porque estoy muy al borde. ¡Ay, no! ¡No, pececillos! ¡Uy, este ojo qué! No, eso no se destruye con nada. Uy, qué bien, con esta arma me está ayudando bastante. Uy, ¿Esos ojos qué? ¡Ah! Ah, si sí los despicho los tres, ¿qué pasa? ¿Algo? No, nada. No, se Yo creo que algo pasaba si se oprimía los tres, pero desconozco qué puede hacer. ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡No! Sabía que iba a pasar algo. No, otra vez perdí la vida. O sea, ni siquiera aquí pude. Hazlo ah, no, continuar, esperen que acá todavía Me queda una vidita, o dos No sé cuántas me quedan Parece que es desbloqueé la oportunidad de tener otra vida más Todavía no sé cuál es la función De ese perrito protector como fantasmita Que él tiene No sé si se dan cuenta, pero él tiene Como fantasmita protector ahí Que lo acompaña, ay Dios mío ay. Por aquí es donde tengo Que bajar, ¿no? Uy, uy, Dios mío, son muchos reflejos Por eso digo que no me gustan mucho estos juegos O sea, no estoy diciendo que este sea malo Me está gustando, ¿verdad? Si no, no estaría jugando todas las partidas que estoy jugando Pero, pero sigo insistiendo en que yo soy muy malo para este tipo de juegos Pero le aseguro que, que un juego como este me mantendría entretenido bastante Especialmente si uno quiera echarse una partita de algo casual No me fije, De algo muy casual, sin... Sí. Sin, bueno, no sé cómo decirlo Sufrí las consecuencias Oiga, ¿por dónde debo ir? ¿Dónde es el camino? Ah, ¿es por acá? Ay, aquí sí deberían tener un poquito de cuidado De pronto los desarrolladores Porque eh, aunque estas rocas no sobresalen Sí me generaron confusión Y pensé que yo no podía pasar de ahí Uy, disparan Bueno, al menos sé que voy a obtener mayor punto ¡A! Creo que me queda una vida nomás Sí, me queda una vida nomás. Y adiósito. Si me muero, adiós. Ahora toca bajar. Sí, parece que toca bajar. ¡Ay, no! apáguese, se Sí, toca bajar. Lo bueno es que la pantalla como que a veces hay unos puntos en donde te va indicando como qué es lo que hay que ir haciendo. Si bajando, si subiendo o okay. qué. Entonces también como que eso le ayuda a uno a tener más claro eso. Por ejemplo, aquí yo no puedo. Bueno, hay algo que me doy cuenta es que no puedo disparar hacia atrás. Solo puedo disparar hacia adelante. Eso sí me deja un poquito. asustado. Porque en estos casos, por ejemplo, esas plantas sí o sí no se pueden destruir. Y aquí me toca seguirle el ritmo. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Uy, no! No, no, no. Pececitos, no. Uff, llegué lejos, pero. No sé qué hacer. ¡Ah! Porque me metí ahí. <risa> ¡Ay! Todavía me quedan vidas. Esto, parece que de verdad lo que desbloqueé me ayudó a tener otra vía extra para los siguientes niveles. Solo que me quitan todas las habilidades que ya he obtenido, ¿no? Pero la musiquita está genial. No sé por qué, pero me recuerda a Pokémon. Pero como al Pokémon también de la tercera generación. Que es así. ¡Ay! ¿Un jefe? Qué chévere salía hasta en... Eso, eso no era chino. Esto era... Espera, eso... No sé si era un kanji japonés o era chino. Es un jefe, ¿cierto? Y yo sin habilidades. Bueno, ahí me dieron como unas. Uy. No, no. Bueno, a ver. Vamos a ver cómo funciona. ¿Qué habilidades manda? Ok. El gira. Y por no fijarme. El gira. Ok. El gira, el gira. Y golpea. Ok, ok, ok. ¡Ay, qué mecánicas tan locas! Ah... A ver, ¿qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer? Ah, ok, disparando a lo loco, ojito loco. No, no, no, no, ni lo intentes, ni lo intentes, ni lo intentes, ojito lo... Ay, pero ¿por qué? Se me olvida lo, que los bordes son peligrosos. ¿Qué problema conmigo? Vamos a intentar agarrar esta habilidad. ¡No! ¡No! ¡Uf! <risa> ok, pero llegamos al jefe. Llegamos al jefe, que es ese ojo... Ese ojo, nueva clasificación, frutal 2, ¿cómo es eso? ¿Frutal? A ver, ¿dónde qué Ok, dice que opción de continuación de máximas aumentada, ok Ah, ok, ya entendí, el juego está muy interesante porque a medida que se juega también te dan mejoras Lo que te invita a rejugarlo y a llegar más lejos. Por eso, por ejemplo, ahorita puedo llegar al, al, al enemigo. es porque se me aumentó uno la cantidad de reinicios máximos. Ok, voy entendiendo el juego. Y me está gustando mucho. Y me alegra bastante. Realmente... Una gran felicitación al estudio de Kemono Games. Es un juego bonito. Tiene gran... Tiene gran futuro como, como juego indie. Eh, como les digo, las mecánicas Son un poco salidas De lo que normalmente Vemos en este tipo de juegos así de disparos Porque casi siempre son navecitas Y pues sí, así muy alocado ¿no? Eh, a, a mucha gente le sigue gustando O sea, no estoy diciendo que sean malos Sino que a, a veces este tipo de mecánicas También se hace tan repetitiva Y como tan También repetitivo El diseño del juego Que hace que sea como difícil de pronto, como hasta incluso distinguir los juegos. Cambio, por ejemplo, proto corgi en vez de una nave, lo reemplaza por un perro, le da una historia acá donde al parecer la científica está... la secuestran. Aparte, le ponen este estilo de anime japonés, le meten mechas, le meten todo esto, que el corgi el, el, el es como un... como un... no sé, como un cyborg, un, per, un perraibor. Entonces... Me da, me da a entender que, que le pusieron mucho amor aparte de lo que les estoy diciendo, lo del, lo del estilo así anime, la musiquita así al estilo también anime, el estilo pixelar, las habilidades eh, la, la jugabilidad también está sencilla, lo, lo, del, lo de que si uno avanza según el puntaje o según lo que avance le van dando nuevas como cosas, eh, más vida eh, bueno, como mejoras que el, el cachorro puede tener Y le ayudan mucho pues, a seguir avanzando otra vez en la historia Entonces realmente está muy bien el juego Que lo sigan puliendo Y por si la demo nos da ya mucho mucho del juego Mucha gran prueba del juego eh, No sabemos cuándo sale Pero eh, bueno amigos, pues eso es todo Prueben la demo, está en Steam juego Videojuego latinoamericano Para que lo prueben, para que lo disfruten eh, Divertido y entretenido y bueno, eso es todo por hoy amigos, no olviden darle like, comentar, suscribirse, díganme qué les pareció, díganme si ya lo probaron, díganme qué les atrae y bueno, nos vemos en la próxima, bye bye.